Ahora, recapitulando lo que fuimos viendo a lo largo de estos días, vimos muy rápidamente, pero bueno, cada, cada tema daría como para un seminario específico, pero vimos un poco qué es la moneda, qué son los precios, eh, qué es la inflación, conceptos fundamentales para entender el proceso, por qué finalmente eh, la relación de los precios con la inflación es simplemente una relación de mercado, no es que la inflación, la inflación no es el aumento de los precios, sino que los precios aumentan o tienden a aumentar cuando hay inflación. La inflación es el incremento en la cantidad de dinero y por lo tanto eh, una pérdida de su valor adquisitivo. Vimos después que, digamos, en, en los distintos sistemas monetarios que han habido a lo largo de la historia, es posible que hayan habido... Um, situaciones de inflación, pero que en, los, en el caso de los bienes, de los sistemas monetarios basados en mercancías, esto es más difícil, porque en realidad las mercancías tienen una cantidad eh, determinada, y, pero que una vez que es, pasamos del sistema de patrón oro a un sistema de dinero fiat, eh, emitido por el Estado y sin valor como mercancía ahí el, el problema de la inflación cambió y se hizo más complejo porque ahora es el gobierno el que produce el dinero y por lo tanto es el gobierno el que, lo, el que puede ponerlo a circular y esto genera eh, eh, los problemas que no son casuales de por qué el último siglo en el mundo se han producido no solo los las hiperinflaciones que hemos conocido, sino que la inflación sea un problema permanente en casi todo el mundo. Vimos rápidamente la clase pasada por qué los funcionarios públicos son responsables por la inflación. La inflación en estos sistemas en realidad es un producto del Estado, por lo tanto el, el, el responsable por la inflación es eh, quien emite la moneda y la pone a circular. Eh, y hemos visto algunos, algunas ideas sobre eh, cómo se justifica la responsabilidad de los funcionarios del, del Estado por sus actos, que en realidad los funcionarios, la, la principal tarea que tienen es la de cumplir con su mandato legal, no, no tienen facultades discrecionales más allá de determinados límites muy precisos y que, por lo tanto, cuando alteran esos límites, deberían ser responsables. Y que la, la responsabilidad puede ser política, o sea, vinculada con sus cargos políticos y la posibilidad de obtenerlos en el futuro, puede ser administrativa, algún tipo de sanción, o puede ser una responsabilidad penal, esto puede incurrir en un delito. Y hoy, en esta última clase, lo que vamos a ver es justamente algunas eh, cuestiones vinculadas a la responsabilidad penal por la comisión de por, por la producción de inflación y un poco cuál es mi eh, propuesta en este sentido que eh, como, como todas las propuestas de este tipo es simplemente un punto de partida para, para la discusión obviamente se pueden discutir muchos aspectos de estas definiciones pero que pueden ser un In, eh, inicial punto de partida. En primer lugar, eh, ¿por qué sancionar penalmente a los funcionarios que provocan inflación? Ustedes saben que bueno, el, el derecho penal en realidad es una parte del derecho público que lo que hace es intentar proteger determinados bienes jurídicos que el, el Estado quiere proteger que históricamente coincidieron bastante con derechos individuales, ¿no? La vida, la propiedad, la libertad, eh, pero que también en los últimos tiempos, con el avance del Estado sobre las personas, eh, ha incluido como bienes jurídicos intereses propios del Estado, intereses económicos. Cada ley que regula la economía y los obliga a ustedes a, eh, a acatar determinadas eh, eh, directivas del gobierno tiene incluida normalmente algún tipo de sanción penal, porque una, una ley que los obliga a hacer algo, pero que no tiene ninguna consecuencia si ustedes no la cumplen, sería una ley sin sentido. de modo que la forma de hacer cumplir la mayoría de las regulaciones que el Estado impone a las personas, se hace también a través del derecho penal. Ahí podemos, se puede discutir, yo bueno, tengo un libro sobre eso, pero se puede discutir cuán... Liberal es un país por eh, cuáles son los bienes jurídicos que protege su legislación penal. O sea, en, en los países más libres la, la función, en todo caso, del gobierno es proteger derechos individuales. En, en, la, en los países menos libres o, o más autoritarios, se utiliza el derecho penal como herramienta de poder del Estado para imponer o determinadas directrices económicas, determinadas regulaciones sociales, morales, es decir, de todo tipo que el Estado quiere imponerle a las personas. Eh, y entonces, ¿cómo, ¿cómo encuadra el tema de la inflación, de la, de la emisión monetaria excesiva, en eh, este contexto del derecho penal? Mientras la emisión de dinero sea considerada como una función del gobierno, tiene que ser regulada respetando, en primer lugar, ciertos límites constitucionales. El, el, el Estado no puede emitir cualquier, en principio, no puede emitir cualquier ley que se le ocurra que quiera emitir. Hay la, las constituciones, no sé específicamente la de Guatemala, pero imagino que sí, la Argentina es bastante clara en esto y, y, y casi todas las constituciones más antiguas, eh, le ponen límites a la producción legislativa del gobierno. En Argentina, una vez que se enumeran los derechos individuales, la Constitución tiene un artículo que dice que estos derechos y garantías no podrán ser eh, alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Y lo que plantea probablemente el artículo más importante de la Constitución argentina, es que una, una cuestión de subordinación. Están primero los derechos individuales y después las funciones del gobierno. Porque cualquier ley del gobierno que altere derechos individuales es una ley inconstitucional. De modo que cuando el derecho penal eh, establece el catálogo de leyes o, o de, de delitos, o las leyes regulan cualquier actividad, en, de, en definitiva tienen que respetar ciertos principios constitucionales. En el caso del derecho penal, el principio de legalidad, para que algo sea delito, tiene que estar muy expresamente establecido en una ley, definido de manera que no pueda llevar a, a, a equívocos a, o, a, o a necesidades de interpretaciones. Hay un principio del derecho penal que, en caso de duda, siempre hay que estar a la interpretación más favorable a la persona a la que están juzgando. Con lo cual, el principio de legalidad exige que la ley sea muy clara cuando sancione una conducta, y además que sea muy clara en cuanto a la pena que le va a imponer. O sea, tanto la definición del delito como la pena que corresponde tienen que ser muy claras en la ley, tienen que estar establecidas con antelación a que eh, el, el delito se cometa. O sea, ustedes mientras no haya una ley que diga que si usted comete este, este hecho va a ir preso tanto tiempo, el principio es la libertad. Ustedes pueden hacer lo que quieran, en tanto no esté expresamente prohibido por la ley, por una ley especial. Tiene que respetar el principio de razonabilidad. La razonabilidad es que es justamente lo que hablamos antes. Las leyes no pueden alterar los derechos individuales, por lo tanto el contenido de las leyes tiene que ser razonable en cuanto a los principios que la Constitución establece, lo que nos lleva a la supremacía de los derechos individuales. El, eh, todo esto lo tiene que tener en cuenta el legislador cuando sanciona cualquier ley, pero especialmente leyes de naturaleza penal. Entonces, esto impide que el gobierno pueda arbitrariamente sancionar cualquier conducta o convertir en delito cualquier acción. Tiene que respetar estos principios, eh, fundamentalmente los, de, los derechos que emanan de la libertad y de la propiedad. ¿Duda? Sí. Eh, cualquier derecho está más de una persona, está para proteger de los gobiernos es que están las constituciones y ahí se enumeran que sí, que no, pero para la factibilidad de que se cambien las constituciones en ciertos países puede ser un proceso de seis años sería posible que esta idea estuviera algo así como en la OIT, que por la OIT un montón de gente mejor artículo hay uno famoso que se tiene que aplicar en y en que es el 179 de la Organización Internacional de Trabajo, que le manda a la, a la legislación de cada país cómo no proceder con algo. Uh -huh. ¿Sería posible que esta idea fuera a través de esos acuerdos internacionales que firman los países, tipo con lo que se comprometen con la OIT, no sé, como el World Bank, que si no firman esto no les van a dar restos? ¿Una de esas maneras de...? Eh, hay, hay, organismos interna hay tratados internacionales que... ¿Sí? Eh, Crean, por ejemplo, para no irnos del derecho penal, eh, la, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en realidad la Carta de, de, la, de la Corte, que es de, de, digamos, un tratado al que está suscrito la mayoría de los países, supongo que Guatemala también, eh, que crea tanto la Comisión Internacional de Derechos Humanos como la, el, la Corte Interamericana. Eh, permite que el tribunal, cuando se constituye y dicta una sentencia en un caso determinado, que normalmente es una persona contra el Estado que violó sus derechos, pueda hacer o bien recomendaciones de modificaciones legislativas, o bien directamente imponer determinadas conductas, entre comillas, porque en realidad las conductas no se imponen, pero sí son acatadas eh, por una cuestión de respeto a la comunidad internacional más que por una cuestión legal. Eh, digo, muchas veces la Corte Interamericana dice bueno, tal artículo de tal ley que se le aplicó en este caso es violatoria de una garantía constitucional X y entonces le recomienda al país que modifique la ley, el Congreso normalmente toma nota de eso y modifica la ley eh, pero esos son excepciones, en realidad eh, son excepciones de dudosa eh, eh, eh, legitimidad. Eh, habría que, da para una discusión enorme eh, si los tribunales internacionales pueden eh, promover reformas legislativas internas o no. Eh, pero de todos modos, el derecho penal tiene un 99,99% ,99 de normas que son internas y eh, la, la injerencia del derecho penal internacional es muy pequeña eh, en, en, en este caso. ¿no? Eh, entonces, a ver, uno puede decir que el derecho penal, bien entendido, lo que era originalmente lo que se llamaba y se sigue llamando el derecho penal liberal, eh, que, está con, que contiene en general normas destinadas a proteger derechos individuales, ...ha sido considerado históricamente como una función del gobierno que ayuda a la protección de los derechos. De este. Esto es, que haya un delito que, que reprima el robo o la estafa o el homicidio o la violación o la privación ilegal de libertad... ...es un instrumento que a la gente en principio le sirve para proteger sus derechos porque la función de lo que pone en marcha esto es la protección de los derechos... No quiero entrar en una discusión más profunda de esto porque yo opino lo contrario, pero esto es lo que eh, habitualmente se entiende. Obviamente el derecho penal es derecho público, es el Estado contra una persona, donde la víctima y los derechos de la víctima, en realidad muchas veces son simplemente medios de prueba. Si yo como juez necesito que venga la víctima y me cuente lo que le pasó, porque necesito una declaración testimonial que voy a usar como prueba después para condenar a alguien, pero el juez penal no está defendiendo a la víctima, está defendiendo el orden público, si os queréis o la legalidad expresada por el derecho penal. Lo que protege el derecho penal son bienes jurídicos abstractos. Los casos concretos eh, son la, la demostración de que se ha violado ese bien jurídico. Por eso, por ejemplo, hay bien eh, delitos contra... Eh, la propiedad, el robo, el hurto, etcétera. Lo que protege el derecho penal es la propiedad en abstracto como bien jurídico que la ley quiere proteger. ¿Cómo la protege? Bueno, cuando persigue a un tipo que roba, que hurta o que estafa, pero la víctima del robo, el hurto o la estafa no es el objetivo principal de protección, sino que el derecho penal no está para proteger a la víctima, sino para hacer cumplir la ley. Y esa es una diferencia importante y por eso la importancia de este concepto de bienes jurídicos, porque, en definitiva, son los bienes jurídicos lo que nos permite establecer los alcances del derecho penal. O sea, un juez penal no puede juzgar y condenar a quien quiera por el hecho que quiera. Tiene que atenerse específicamente a la forma en que los delitos están descritos en el Código Penal y aplicar la ley penal. No puede decir, bueno, pero igual esto me parece que es feo o que es malo o que, es este, o que merece protección, si no puede traspasar los, li, los límites del principio de legalidad. Por eso es que, por ejemplo, en, en asuntos tales como este que estamos discutiendo, ¿no? la, la emisión monetaria, en la medida en que no haya un delito específico en el Código Penal que diga cómo sería la violación, primero, a qué bien jurídico nos estamos refiriendo, y segundo cuál sería la conducta concreta que genera el, que produce el delito, un juez penal no podría actuar. Eh, derecho penal, recordemos siempre, es derecho público. La, la víctima tiene otras formas de demandar civilmente por derecho privado a quien haya cometido un delito o en su contra o haya violado un derecho, pero eh, no es el derecho penal el que actúa en ese caso. Eh, Entonces, el derecho penal canaliza la protección de, de, de derechos en forma abstracta a través de la sanción a quienes alteran esos bienes jurídicos, sean tanto particulares como funcionarios del gobierno. No hay distinción. Si algo es delito y está previsto que lo pueda cometer un funcionario, sigue siendo delito y el funcionario tendrá responsabilidad penal. Eh, Esta discusión que, que hablábamos el otro día sobre la idea de las cuestiones no judiciales y las cuestiones políticas que no estarían bajo la esfera de la responsabilidad penal. En realidad eso no existe en los hechos. En los códigos penales tienen delitos que pueden ser cometidos por funcionarios públicos desde hace 300 años y Puedo asegurar que millones de funcionarios públicos a lo largo de esos 300 años han sido condenados a prisión. Por eso, bueno, como decía, lo que tenemos que discutir es qué bienes jurídicos tutela el derecho penal y cómo hacer encajar esta idea de la inflación en ello. Y también, como les decía, que excede la, la discusión de hoy, pero podemos discutir el mayor o menor grado de, de libertad en una sociedad de acuerdo a cuáles sean esos bienes jurídicos que tutela el derecho penal. Si vemos la, la cuestión de, de, la, de la inflación, podríamos discutir tres grupos de bienes jurídicos que podrían estar afectados por la producción de dinero en exceso. Por un lado, claramente, los delitos contra la propiedad. O sea, el, el Estado, al, al generar inflación, prácticamente les está robando. Está quitando dinero o los está hurtando, por lo menos, porque no ejerce la fuerza, ni siquiera necesita usar la violencia para quitarle su dinero. O, lo, o en todo caso, los está estafando, los está haciendo usar una moneda a la que, a la que luego le va a quitar valor, con el, digamos, a través del mecanismo de incrementar su cantidad. O sea que hay un primer grupo donde podríamos discutir cómo penar a la inflación que podría ser entre los delitos contra la propiedad. Esto tiene un problema, por eso yo prefiero no ir por ese lado. Cuando, o sea, intuitivamente, cuando, la, cuando uno le dice eh, la inflación es un delito, todo el mundo dice, o es un robo o es una estafa, ¿no? Todo el mundo dice, me están robando con la inflación, y es la, respuesta intuitiva de la, de la primera respuesta intuitiva de la gente. Técnicamente, los delitos contra la propiedad apuntan a eh, violaciones a la propiedad privada eh, específicas. Y, y lo, una de las características que tiene la inflación es que, en definitiva, el Estado ni siquiera tiene la intención de robarles, en principio. Simplemente lo que hace es incrementar la cantidad de dinero, posiblemente con otras finalidades, pero probablemente para pagar sus deudas, pero la, la, la, el, la intención directa de quienes está generando inflación no es la de producir un delito contra la propiedad de una persona específica en circunstancias específicas, por eso es que yo prefiero, si bien obviamente uno vamos a llegar a la conclusión de que los tres bienes jurídicos que voy a mencionar se ven afectados por la inflación, yo un, una norma penal contra eh, los funcionarios que generan inflación no la colocaría dentro de los delitos contra la propiedad. Es un punto uno, por ese motivo, a pesar de que claramente todo el mundo eh, se ve afectado en su propiedad cuando el Estado emite dinero, porque todo el dinero que tenemos encima va perdiendo valor. Es como si nos metieran la mano en el bolsillo nos sacaran un poco de dinero sin que nos diéramos cuenta. Después hay otro bien jurídico que tutelan los códigos penales, que son los delitos contra la administración pública. Esto significa, el, digamos, lo que trata de proteger este tipo de delitos, es el buen funcionamiento de la Administración Pública que se ve alterado o bien con ciertos delitos que cometen los funcionarios, cohechos ¿no? y malversaciones, etcétera, que atentan contra el funcionamiento de la Administración Pública o por particulares que intentan también influir sobre la Administración Pública. Eh, y, y estos delitos, en general, tienen una norma genérica que además se ha utilizado como punto de partida para figuras de otros bienes jurídicos también. Y esta figura genérica tiene que ver con los límites a las funciones del, del, del empleado funcionario público. Esto es, el funcionario público que no hace lo que está obligado a hacer por ley o que abusa de su poder y hace lo que no está autorizado a hacer. Son las dos caras de la moneda, o sea, el, el, el incumplimiento de sus deberes o el abuso de poder. Esas dos forman en conjunto una figura básica que normalmente todos los códigos penales prevén como, como norma básica, que es muy fácil, además de probar, ¿no? Cualquier funcionario que hace algo que no puede hacer o que no cumple algo que tendría que hacer, inmediatamente uno lo puede detectar y lo podría denunciar por este delito que por ser una figura básica, normalmente en los códigos penales tiene una pena bastante baja, porque obviamente podría dar pie a delitos más graves, normalmente. ¿no? Pero que es un buen punto de partida, porque uno puede decir, en realidad lo que está haciendo el funcionario que emite dinero es abusar del poder, o sea, está haciendo lo que no debería estar autorizado a hacer. Y entonces uno podría también ubicar una figura penal, dentro de los delitos contra la administración pública. Es como una falta, cualquier otra falta que comete un funcionario o en, en abuso de sus funciones, eh, normalmente está ubicada dentro de estos delitos. Pero yo pienso que hay un, un capítulo más específico dentro de los bienes jurídicos que los, las leyes penales eh, prevén, que son los llamados delitos contra la fe pública. Es un nombre horrible que todos los penalistas han, han cuestionado de algún modo, porque ¿qué es la fe pública? No? En realidad, la fe pública, la, la, la definición más razonable, es un poco eh, a ya que no tenemos otra opción que aceptar determinadas reglas de juego en determinados puntos. Por ejemplo, la moneda. Si la moneda es de curso forzoso, yo no tengo más chance que aceptar esta moneda. Y por lo tanto, eh, hay una suerte de confianza de que la moneda que yo recibo tiene valor. Un poco la reminiscencia de la época del de la, de, de dinero amonedado. Si tiene el cuño del rey, es, es valioso. Después el rey le quitaba oro, pero la gente seguía confiando en que si tenía el cuño... Eh, tenía el peso y la cantidad de metal que se supone que tenía que tener. Y esa confianza es lo que dio lugar a estos delitos contra la fe pública que incluyen desde los delitos de falsificación de moneda hasta los delitos de falsificación de documentos. ¿no? Una escritura, un documento público falsificado normalmente se colocan dentro de este grupo de delitos. Que pareciera ser la, el lugar más eh, razonable para incluir una, un, un delito contra los funcionarios públicos que emiten demás, porque en realidad la, la digamos, los delitos de falsificación de dinero tienen tres acciones normales o genéricas. La falsificación propiamente dicha, yo invento un billete de la nada. Um, la, la adulteración. Yo tomo un billete válido, pero lo altero de tal modo que parece que vale más. Le agrego un cero, por ejemplo. Eh, o la, más fácil con las monedas. Eh, le, le, le pinto de dorado una moneda de cobre y digo que es de oro. Y el cercenamiento, que eso se daba con las monedas de, de, metálicas en general le quito, como el valor del dinero es el bien, la mercancía, le quito un poco de mercancía a, a, a ese bien y por lo tanto esa moneda que presumiblemente vale más, en definitiva va a valer menos porque tiene menos oro del que tenía que tener. Yo hago un símil de la, la inflación con la idea del cercenamiento, porque si bien obviamente en en billetes emitidos, que no son mercancía. Es muy difícil hacer un símil entre el dinero, mercancía y el pedazo de papel. En la práctica, el efecto es bastante parecido, ¿no? porque en realidad lo que hacía el rey era sacarle un poco de oro a cada moneda y con eso que le iba sacando a cada una, creaba más monedas y entonces tenía más dinero. Y en, o, o pagaba menos, más baratas sus deudas porque le, le, le daba monedas con menos oro del que tenía que tener y ese oro lo usaba para otra cosa, que es en la práctica lo, en lo que consiste la inflación. Yo le voy quitando valor al dinero que, que les estoy dando, eh, no lo cerceno porque el, el pedazo de papel no tiene ningún valor como tenía la moneda de oro, pero la forma de quitarle valor es incrementando su cantidad, curiosamente. Entonces, al incrementar la cantidad, estoy produciendo un efecto bastante parecido al que tenía el emperador cuando le quitaba un poco de oro a las monedas y fabricaba, y fabricaba más monedas con el oro que le quitaba cada una, y a todas le ponía el mismo cuño y todo el mundo pensaba que eran todas monedas eh, válidas. Esa fe pública era lo que mantenía a la gente confiando en que si tiene el sello del rey, debe tener el, el, la cantidad de oro que tiene que tener. Hoy, obviamente, los gobiernos la tienen mucho más fácil. Si establecen el curso forzoso, no tienen chance de usar otra moneda y la emite el propio gobierno, y encima es un pedazo de papel. Entonces, ahí es, es un problema. Yo creo que, por ese motivo, sería más razonable eh, eh, crear un, si creamos un tipo penal para los funcionarios que emiten sin, sin autorización, ubicarlo dentro de los delitos de, de falsificación. Eh, en Argentina hay... El, el Código Penal Argentino es de 1923. Tuvo muchas parches, modificaciones parciales en muchas partes, pero curiosamente el capítulo de falsificación de moneda nunca se tocó, está igual que, que hace un siglo cuando no existía el Banco Central, cuando no había curso forzoso, cuando había patrón oro. Entonces tiene algunos tipos penales que ya algunos están desfasados históricamente, pero por ejemplo tiene un artículo que dice que impone una pena al director de un banco eh, oficial o privado que emite mayor cantidad de billetes que los autorizados. Uno podría decir, eh, literalmente, esto es lo que hace el funcionario del Banco Central cuando emite, eh, cuando genera inflación. Hay una, hubo una gran discusión, la mayoría de los autores del derecho penal argentino por esto del principio de legalidad, lo que dicen, es, ese artículo fue pensado para un sistema monetario diferente. Estaba pensando en el funcionario del banco que emite billetes contra oro y emite mayor cantidad de la que podía, no es exactamente lo mismo, por eso es que es tan importante crear un tipo penal específico hoy para reprimir a los funcionarios que hacen lo mismo que estaba prohibido hace un siglo atrás. Eh... Respecto de los delitos contra la administración pública y, este, y esta base que yo les contaba de o, o, o no cumplir con la obligación, o exceder, eh, abusar del poder. Eh, en general, los tratadistas, este Fontán Balestra, que es, eh, escribió un libro específico sobre el tema, ha sido uno de los grandes penalistas históricamente, decía que la punibilidad de estos delitos proviene del solo hecho de actuar el funcionario cuando la ley no le permite hacerlo, de no actuar cuando le obliga a hacerlo, o de actuar de un modo prohibido por la ley, o no previsto por ella, con independencia de la vulneración de otros bienes jurídicos distintos, del protegido específicamente por la norma. La circunstancia de que el actuar o el omitir antirreglamentariamente no cause un determinado perjuicio a la administración o a terceros, no sustrae la acción de los límites típicos. ¿Por qué les pongo esta cita? Porque, en, en definitiva, yo creo que el tipo penal que hay que crear es un tipo penal objetivo, que está muy vinculado con este principio básico del abuso de poder. Eh, porque, en definitiva, para evitar esa discusión que se da, ¿no? bueno, pero yo emití porque eh, Paul Krugman, que tiene un, un premio Nobel de Economía, me dijo que hay que emitir, o porque leí un paper que publicó el Banco Mundial que me dice que hasta tanto se puede emitir. Es una cuestión técnica, discutámoslo. Entonces esto solamente se resuelve cuando ustedes en una norma le dicen este es su límite, no lo puede pasar. Si pasa este límite, usted es culpable, no me importa cuáles sean sus motivos, cuáles sean sus explicaciones, usted tenía la obligación de no abusar de, una ley, de un poder o de cumplir o de ejecutar una obligación legal y no lo hizo. Y objetivamente entonces ya eh, cae dentro del delito. Porque esta forma de, de, de castigar la, la, la emisión evita todas esas discusiones e incluso la discusión sobre si las cuestiones de política económica son cuestiones políticas no judiciables o sí o no. ¿no? Que dicen, bueno, eh, esto lo hice por una política económica, me salió mal, pero bueno, no me pueden condenar porque me salió mal, yo pensé que iba a salir bien y tengo todos estos libros de economía que me dan la razón. Para no caer en esa discusión, es mucho más sencillo decirle, y ahora vamos a ver por lo menos cuáles son los que, los que se me ocurrieron a mí, usted tiene este límite y no lo puede pasar. Si lo pasa, eh, está cometiendo el delito, no importa sus motivos. Sí. Solo una aclaración que nos Ricardo. Entiendo yo que aquí te referís únicamente a lo que conocemos como base monetaria, es decir, únicamente el dinero físico, digamos, impreso o <tose> no se Sí, yo eh, en, sé, sé que hay otras discusiones, un poco hablamos en, la, en alguna de las charlas sobre incluso la discusión de si los bancos crean o no este dinero en forma secundaria y todo lo demás pero me pareció importante concentrarme en el problema básico, que además es el, problema, es el 90% del problema, porque como vimos, ¿no? todo lo demás, o si, si circula más rápido o más despacio el dinero, si los bancos prestan más o prestan menos, si la tasa de interés sube o baja, son cuestiones que en una, en, en una economía libre las termina nivelando el mercado, y si, para, si quieren un ejemplo de eso, el 90% de los países del mundo tienen bancos que prestan dinero, pero no tienen inflación. Eh, y tienen bancos donde el dinero circula más rápido, más despacio, pero la inflación se produce en los países donde el gobierno emite dinero. No, es decir, Estados Unidos no tuvo inflación hasta que empezó a emitir, a, a lo loco. Europa, de pronto, a eh, me causó gracia, no, no sé si gracia, pero... Estuve en junio en Madrid, todo el mundo hablaba de la inflación en Madrid y diciendo uh, la, los precios subieron un 8% en un año. Vuelvo a Argentina, tengo un, una, un evento en la, Nauman, en la Fundación Nauman, viene el director de la Nauman que acababa de llegar de Alemania y dice, sí, en Alemania todo el mundo discutiendo la inflación, en Alemania los precios de los productos subieron un 8%. Y entonces ustedes pueden pensar, España y Alemania tienen sistemas económicos distintos, tienen distinto grado de riqueza, de producción, tienen distintas organizaciones bancarias, distinta cantidad de dinero circulando, distinta velocidad, distintas tasas de, de interés o, o, o cantidad de dinero prestado. Sin embargo, los dos acusan la misma inflación, porque lo único que tienen en común es la moneda los dos tienen que usar obligatoriamente la misma moneda que se deprecia para todos por igual, a la larga. O sea, podrán todas las, las leyes que intentan proteger eh, la, la, la, la suba de los precios, porque en realidad nuevamente volvemos a lo mismo, estamos casi siempre hablando de que subieron los precios y nos referimos a eso con inflación, que es el punto de partida de los problemas, pero a la larga, las medidas que se intentan tomar terminan fracasando porque mientras ustedes sigan emitiendo moneda y obligando a la gente a usar esa moneda, eh, esa moneda se va a depreciar, por más medidas ar eh, artificiales que ustedes quieran imponer. Lo cito en el libro. La legislación... eh. Eh, habla habla de, de bancos públicos o privados, o sea que cualquiera de los dos. Decide. ¿No has pensado que sería mejor construir sobre ese artículo en vez de ir al tema de la administración pública? No, no, a ver, yo lo de la administración pública lo uso como ejemplo de bienes jurídicos que se pueden afectar. Finalmente, lo que propongo es poner, un que ahora lo vamos a ver, ahora, agregar un artículo en el capítulo de falsificación de moneda que está redactado en términos relativamente parecidos a lo que era esa, ese artículo. A también es solo para principio, y como a veces se usa en la técnica legislativa del derecho penal, de incluir, de subir en una tercera parte si es funcionario público. Uh -huh. Pero para seguir con la misma idea, yo creo que es importante seguir con la misma idea para ver que eso no es un problema de la administración pública, es un problema en general. Uh -huh. Y para no conceder al Estado, que es un poco lo que estoy viendo y me está preocupando, de que, que estamos concediendo al Estado que siempre va a ser el que va a producir moneda Entonces sí. yo creo que ese es un problema eh, fundamental del planteamiento, uh -huh. de que estamos ya presuponiendo o dejando tirando la toalla de que no va a haber dinero privado nunca. A ver, el, el libro está escrito para eso. Eh, en realidad yo desde la introducción hasta las conclusiones, cada tanto aclaro, por si alguien no lo ve, que para mí la única solución es la competencia de monedas privadas, eh, que el Estado no se meta con el tema. Pero estoy escribiendo un libro sobre el Estado se mete con el tema y el Estado establece el curso forzoso y nos obliga a tratar con una moneda. Eh, está bien, podemos seguir haciendo eventos para discutir la moneda privada, eh, pensando en que a lo mejor en 100 años lo podremos tener. Y yo seguiré asistiendo a esos eventos y seguiré insistiendo en que la moneda tiene que ser privada. Pero en el mientras tanto nos están comiendo los piojos. Es decir, estamos en un, en un mundo gobernado cada vez más por colectivismo. Y entonces nosotros al colectivismo que nos imponen le contestamos con ah, competencia de monedas privadas, cosa que por lo menos en el corto mediano plazo, no va a existir. Y mientras, tanto, mientras yo le digo competencia de monedas privadas, lean a Hayek, la desnacionalización del dinero, ellos me siguen imponiendo más regulaciones y más controles. Entonces, la idea mía en este libro es decirle, bueno, en este ámbito donde estamos eh, peleando, eh, por lo menos te subo el costo, eh, te pongo límites, todo el libro está, creo que, enfocado a explicar que el problema de la inflación es un problema del Estado y de la moneda monopolizada por el Estado. Eh... Pero yo creo que el punto del artículo argentino es el problema, aunque ahora obviamente es mínimo, porque los tasas pegados ya no inviten, ese problema ya se acabó casi, uh -huh. es un fósil. Sí. ¿no? Eh, sin embargo, el principio es el mismo. El principio es el mismo. Entonces, yo creo que con la técnica legislativa sería más consistente con nuestras ideas seguir con que a los funcionarios públicos, como por lo menos en el derecho penal guatemalteco, a los funcionarios públicos, cuando cometen algún delito, se les aumenta en una tercera o cuarta parte. Pero sigue siendo, digamos, el que, por decir, el que el funcionario público, la violación, si es funcionario, el policía viola. Si uno, no, seguro. Sí, eso, eso es claro. A ver, y yo pienso que está buena la, la, la aclaración porque si se pudiera eh, establecer un artículo de ese tipo, vos dejás abierta la puerta que el día de mañana puedan quitar el curso forzoso y pueda haber dinero privado. Como Guatemala. Como Guatemala. Eh, el punto es que eso sería aún más difícil de que pase en Argentina. De hecho, el artículo que yo les menciono todos los autores del Derecho Penal Argentino dicen que ese artículo ya no tiene valor, porque históricamente lo perdió, porque era, no había Banco Central, ahora hay Banco Central y todo lo que sabemos. Entonces, a pedir proponer es que proponer una norma que parta de la base de eh, prever una situación que hoy en Argentina está prohibida, no sé si tiene mucho sentido. O sea, ¿para qué voy a poner en una, en una, eh, en una ley que eh, pro, pre, pro, eh, digamos, eh, prever como hipótesis algo que en la práctica no se puede dar porque está prohibido por la ley? Hoy en Argentina no, está prohibido el dinero privado y está prohibido que los bancos emitan dinero y todo lo demás. El día que logremos romper el monopolio, seguramente... Eh, ese artículo tal vez habrá que reformarlo de nuevo, ojalá. Eh, pero mientras tanto, yo creo que, eh, y bueno, primero yo diría que lo leamos, ¿no? porque si no estamos hablando un poco en el aire. Pero, um, ¿Pero Sí. no sé si lo vas a. Vos no se puede ir, pero el tema también es que primero hay que hacer modificaciones de de leyes menores, digamos en este caso la ley orgánica del Banco de Guatemala, porque sí. el Banco de Guatemala es el único emisor de moneda nacional, uh -huh. a pesar si la ley de libres monedas, bajo el principio de todas las monedas son nacionales de algún lado, consecuentemente son es que abren la puerta a ¿no? Pero dice procurar, y eso es lo que quería leer, procurar que se mantenga a un nivel adecuado de liquidez, ¿Qué, qué es eso es que ahí hay dos cosas, no es incompatible. En primer lugar, que diga que el, el Banco de Guatemala es el único que puede emitir moneda algo así, no quiere decir que pueda emitir la moneda que se le ocurra. O sea, ponele que emita moneda. Eh, de hecho, si no existiera ese artículo y cualquiera pudiera emitir moneda, no, no, yo no hubiera escrito este libro, no estaríamos discutiendo esto, y estaríamos transando con la moneda que quisiéramos y no habría inflación. El punto es que existen cláusulas de ese tipo en casi todos los países del mundo. En algunos van más allá y establecen un férreo curso forzoso e impiden la competencia de monedas. En otros países como Guatemala permiten la competencia de monedas y esto aliviana bastante el problema. Pero el hecho de que, que diga la ley que el, el, el Banco de Guatemala es el único que puede emitir moneda, lo que te está diciendo únicamente es, nadie más que el Banco de Guatemala puede emitir moneda dentro de Guatemala, lo que no, significa, lo que no quiere decir que vos puedas hacer contratos en dólares, en euros o en cualquier otra moneda, en bitcoins o en lo que quieras, o sea, lo único que te impide es que venga un banco y quiera emitir billetes eh, para Guatemala y, y considerarlos como de curso legal. Ahora, que, que, que diga la ley que el Banco de Guatemala es el único que puede emitir billetes, no significa que el Banco de Guatemala puede emitir la cantidad que quiera de billetes. El problema es la cantidad. Luego tenés el segundo párrafo que vos me mencionas que tiene que ver justamente Pero... con... Bueno, que tiene que ver con esto que, que recién mencionábamos, ¿no? Lo que, te, lo que finalmente te dicen es que eh, empiezan los economistas. Bueno, porque el premio Nobel de Economía tal dice que puedo emitir tanto, que, bueno, Keynes decía que un poco de emisión nos hace bien a todos, que emitir para, para este, darle impulso a la economía está bueno, y todas esas cuestiones. Eso sí hay que modificarlo. En el, en la... Y justamente... Probablemente, yo ahora propongo, ahora vamos a ver las cosas que propongo, una de esas cosas tiene que ver con un límite concreto a la emisión monetaria, no, que no quede librado a, a ese tipo de cuestiones de cuál es la cantidad adecuada de dinero, eh, eh, según qué parámetros, según qué, qué, qué cuestiones, sino que tengan un límite concreto. Eh, aparentemente, yo no soy experto, pero históricamente el Banco de Guatemala ha sido bastante prudente al, al momento de emitir dinero, por lo menos, durante, salvo estos últimos dos años, pero antes, digamos durante 20 años, más o menos han mantenido una estabilidad bastante buena si la comparan con, otro, con otros países, no con Argentina porque no es parámetro nada, pero, pero sí con otros países que sí han tenido inflación y problemas monetarios. Eh, pero mañana se pueden volver locos y decir, bueno, vamos a emitir. Y por supuesto tuvieron el límite de que no pueden financiar al gobierno, con lo cual esto es, una, eh, es un límite muy importante, porque ya no tienen, no tienen incentivos para provocar emisión eh, que no sea por temas específicamente técnicos monetarios. Eh, porque normalmente los bancos centrales, en los países donde no existe una cláusula como esta y, y no hay una buena limitación institucional, los bancos centrales terminan siendo los financiistas del gobierno de turno. Entonces el propio banco central es el que emite y te dice bueno cuál es la cantidad adecuada y la que hace falta para cubrir el déficit del presupuesto. Entonces para evitar ese tipo de cosas yo creo que hay que fijar una cantidad de, de cuestiones. Y siempre teniendo en cuenta que, que es cierto, es decir, no es la, solu la solución ideal, no, no, te, te, no hubiéramos pasado de la primera charla y los primeros 15 minutos. Cada uno emita la moneda que quiere y cada uno elige qué moneda quiere transar y se acabó el problema. Pero eso no pasa y probablemente no va a pasar por algún tiempo, ojalá que poco, pero probablemente mucho. Eh, y mientras tanto, todas las limitaciones que se le puedan poner al poder del Estado me parece que por lo menos son eh, aceptables. ¿no? Eh, entonces, digo, los políticos han cubierto sus huellas utilizando a sus economistas de cabecera para sembrar dudas. ¿no? Eh, dicen, bueno, tal cosa la propone tal premio Nobel y, y cosas por el estilo. Por eso lo, lo, lo que necesitamos es establecer una limitación específica y objetiva. Pero para eso también hace falta modificaciones extrapenales. ¿no? Porque recuerdan, el, el derecho penal está basado en el principio de legalidad. Nada puede ser delito si no está expresamente de, definido por la ley. Eh, o sea, las personas justamente... Nuestro derecho a la libertad se basa en el hecho de que podemos hacer cualquier cosa, a menos que implique violar derechos ajenos, y si la ley eh, establece un marco jurídico, nosotros tenemos que saber que, que si hacemos alguna cosa determinada, corremos el riesgo de ir a prisión. Por lo tanto, el principio básico del derecho penal es el principio de legalidad. Sí. Yo en me sentido he tenido siempre una duda y es que, que bueno, nosotros enseñamos que la, la inflación es un impuesto oculto, uh -huh. porque se nos impone a todos en externalizarnos. Pero eso dio otra implicación porque en el caso de Guatemala solo el Congreso autoriza los, los impuestos para las paridades. Y en este caso el Congreso no ha autorizado un impuesto que se imponga a ah, los ciudadanos. Yo eso lo comentaba un diputado la otra vez hace un par de años y él me decía, no, no, eso no, eso no es cierto. Me decía él porque el gobierno sí el Congreso, ha autorizado el presupuesto y como lo autorizó, desfinanciamos. Por eso es que, que deberían estar presos los diputados. Porque <risa> volvemos a lo que hablábamos otro día, la segunda parte de este libro o el próximo libro tendría que ser sobre el gobierno no puede gastar más de lo que recauda. Y entonces el, la inflación no es un impuesto encubierto, porque un impuesto es, es algo primero que lo tiene que discutir el Congreso. Eh, el, hay un, otro principio fundamental del derecho liberal, que es que el, el Estado no puede imponerle cargas que no estén expresamente establecidas por ley. Y salvando el principio de razonabilidad, o sea, no puede imponerle por eso, por ejemplo, la Constitución argentina prevé la confiscación y dice que expresamente que está prohibida. La Corte Suprema ha dicho en algún momento que un impuesto que sea de más del 30% de eh, todos los impuestos juntos sobre el hecho imponible es un impuesto confiscatorio de la propiedad privada. Entonces no pueden ni sancionar los impuestos que quieran, ni gastar lo que ellos quieran, si hicieron un presupuesto que es deficitario, están estafando a la gente y están cometiendo una malversación porque en algún momento van a necesitar sacar el dinero de algún lado. Entonces, la inflación no es un impuesto encubierto. La inflación es una forma en la cual le quitan a la gente subrepticiamente el dinero que necesitan para cubrir el déficit de su presupuesto. Eh, y, y por eso es que es tan importante ponerle criterios objetivos al tema de la inflación para que no termine... Alguien va a proponer, bueno, pero emitieron moneda porque el Congreso aprobó el presupuesto y resulta que era deficitario en un 20%. ¿Y de dónde íbamos a sacar ese 20%? No podemos cobrar más impuestos porque la gente no tiene plata, no nos podemos endeudar porque estamos al borde del default. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, la emitimos. Eh, nos justificamos... Diciendo que, bueno, el Congreso aprobó el presupuesto. Miren qué peligrosos que son los políticos. Eh, y agradezcan todos los días, pónganle una vela cuando se van a dormir, al artículo 133 de la Constitución, creo que es, eh, que durante tanto tiempo le ha impedido a, a esos políticos echar mano a la máquina de fabricar dinero. Y, y, y entiendan por qué ahora están teniendo problemas. O sea, esos mismos políticos, con las manos abiertas, y desatadas, serían espantosos. Eh, de modo que, bueno, esto es un tema que no hay que, creo que no, eh, hay que aclararlo bien, no es un impuesto encubierto, es una forma de falsificar moneda o de robarle a la gente, eh, como ustedes prefieran, pero un impuesto es otra cosa, requiere una ley específica del Congreso, requiere ciertos límites. Eh, y, y no simplemente porque, como no me alcanzó el dinero para cubrir el presupuesto, emito para cubrirlo. Porque además, el punto es que también es mentira por otro motivo. Cuando el gobierno emite, en los países donde los gobiernos emiten indiscriminadamente, una parte la usan para cubrir el déficit, la otra se la roban. Entonces, el punto es que tampoco es un impuesto encubierto, es una forma de robar. Es una, es una pistola para salir a robar. De modo que eh, tampoco lo blanqueemos diciendo que es una, una forma de tributo, de impuesto. En realidad es un acto criminal que no debería estar avalado de ningún modo. Podría ser una exacción ilegal. Es una forma de exacción ilegal, claro. Nosotros tenemos ese tipo de exacción ilegal. Exacto. Bueno, eh, por eso yo puse lo de los delitos contra la administración pública, porque hoy, sin ningún tipo de modificación penal, uno podría ir por ese lado. Y, y tratar de probar por qué el, este artículo que mencionaba recién este José Antonio de la, de la del, del banco que tiene que emitir en forma ¿cómo era que decía? El banco central, en forma adecuada. Eh, ellos, ahí, ahí tendrías el problema, porque vos podés decir, el Banco Central está emitiendo de más eh, y por lo tanto está cometiendo una exacción o está cometiendo un abuso de autoridad. Pero ahí te va, ellos te van a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el límite que yo tengo para emitir si yo como banco central considero que esta emisión es adecuada porque me avalan tales y tales economistas en el mundo? Entonces por eso es que yo insisto con que hay que ponerle un límite concreto y objetivo y entonces con un límite concreto y objetivo esta, esta norma, aun cuando esté dentro de la, la, los tipos de falsificación, en el fondo va a ser una forma de exacción, porque en realidad el, el, lo que está haciendo el Banco Central es abusando del poder al pasar por encima de la limitación que la ley le impuso. Eh, el problema es que hoy no tienen esa limitación, la limitación es muy vaga. Dice, bueno, ¿quién determina cuál es la cantidad razonable que, que, que hay que emitir? Ellos te van a decir, nosotros somos los técnicos, hacemos nuestros cálculos este, con, con nuestros algoritmos y nos da que tenemos que emitir todo esto. ¿Y cómo se lo discutís eso desde el derecho penal? ¿Cómo decís que abusó del poder? Pero es la prejudicialidad, ¿no? Sí, pero es, pero sí. Si ellos dicen que sí, ¿tú cómo podrías decir que no? Bueno, eh, ahí por, es, por eso mismo es que yo lo que planteo es crear un tipo penal objetivo que no requiera de ninguna de esas discusiones. A mí no me va a interesar si el Banco Central eh, eh, utilizó criterios razonables o e irrazonables para emitir. Si pasó de determinado punto, cometió el delito. Y ahí no hay más discusión. No, me puede, no tiene el argumento, porque además son técnicos, especialistas en el tema, que los eligen porque saben de teoría supuestamente de teoría monetaria, y su única función es determinar cuánto dinero van a, van a poner a circular. De modo que no, no, no pueden aducir desconocimiento ni, ni nada. Si la ley le dice, usted no puede pasar de esto, y ellos pasan de eso, no pueden decir, me equivoqué, o, o, o fue un criterio económico. Es, es, es claro, si vos podés gastar hasta 10 pesos, y si gastaste 11, ya violaste la ley. Entonces, eh, me parece que un, un tipo de, una figura penal de ese tipo hace falta para sortear este problema de que, bueno, el, el, finalmente el Banco Central no tiene criterios claros respecto de cuánto puede emitir. Y si no tiene criterios claros, se hace todo muy discutible. Y como el derecho penal es derecho restrictivo, eh, eh, es, es mucho más difícil todavía en el, en el área del derecho penal lograrlos condenar. Ahora, sí si, yo le digo, podés emitir 10 pesos y emitiste 20, listo, no hay más nada que discutir. Pero yo creo que hay un problema ahí fundamental, que es, que si hubiera banca privada y, y, los, eh, eh, y, los gerente, y los accionistas del banco le dijeran al, al gerente del banco, no puede emitir más que esto. Y podría ser que el gerente del banco se dé cuenta de que sí se necesita emitir más. Porque, porque hay más demanda de la moneda, eh, entró un cargamento nuevo de oro, eh, hay más depósitos, no sé, lo que, lo que tenga que ser. Eh, yo creo que pues, es bueno para el ganso, es bueno para la ganso. Y entonces yo creo que... Pero el, el, el director del banco, por más que él piense que tiene que emitir más, si los accionistas le dicen que no, no puede. Tendrá que ir y convencer a los accionistas de que entre un cargamento de oro lo que fuere, pero si el dueño del dinero... Le dice, no emitas más, si el dueño del negocio le dice, no emitas más, él es un empleado. Eh, no podría pasar, por por más que sea un genio que tenga razón, sigue siendo un empleado. De modo que lo que pasa, bueno, el gran debate de los accionistas y los CEOs en todo tipo de empresas. El CEO que quiere hacer negocios y los accionistas que son más conservadores que no quieren perder plata. Y cada tanto el CEO hace un mal negocio y quiebra todos los... Pero, ¿Y quién tiene razón? ¿El CEO o los accionistas? No, los accionistas son los dueños de la propiedad. El CEO, en todo caso, los tendrá que juntar y explicarles por qué sería bueno emitir un poco más. Ahora, si después de la explicación ellos no están de acuerdo y dicen, no, no emitamos más, él está, podrá irse a otro banco y convencer a otros accionistas de hacerlo. Pero yo creo que eso va en contra de tu propuesta. Porque ¿Por qué? Tu propuesta establece que, no, no le llamamos ley, de le le le legislación, ¿no? una legislación para ponerle un tope. Eh, pero esa, esa, esa legislación, ¿de dónde saldría? ¿Va a salir de los, de los dueños, como tú dices, de los optimistas? Es que hay una diferencia, hay una diferencia eh, eh, que, que tiene que ver con el tipo de moneda que tenemos. O sea, eh, por eso yo hago la aclaración. En un sistema de eh, patrón oro, o de, de patrón mercancía, en realidad, el, la cantidad de billetes que emitan, en, si uno emite de más, se fundirá o, o le pasará algo y se joroba. En un sistema de, patrono, de, de dinero fiat, no hay ningún parámetro, porque son pedacitos de papel. Entonces, alguien tiene que decir cuánto se va a poder emitir, porque si no, el, el, el dueño de la máquina va a emitir hasta que se acabe la luz. Porque va a seguir emitiendo, porque si no, tiene control. Entonces, el problema es con los sistemas de dinero fiat, con monopolio de la moneda, con curso forzoso encima, donde eh, alguien le tiene que poner un límite al que emite dinero, porque el mercado no se lo pone. Digo, en, en un sistema de dinero-mercancía aparece la teoría de la regresión monetaria, no de Mises. El, el, el valor del dinero, en última instancia, es su valor como mercancía. Acá el pedacito de papel no tiene ningún valor. Con lo cual, de algún modo, hay que ponerle limitaciones a esta, a esta facultad de emitir. ¿no? Y existe un problema con el dinero, eh, el dinero respaldado, pues, se puede decir, versus el dinero fígado. Eh, digamos claramente es más fácil que haya crecimiento como lo que pasó en Europa antes de, del oro de América. ¿no? Pues el oro de América vino a facilitar, la plata de América vino a facilitar la posibilidad de crecer el mercado. Uh -huh. eh, y, y creo que eso es de esta forma pasado con el dinero fígado. El dinero te permite aquí crecer más rápido de lo que convertir patrón. Bueno, es que eso es una, eso es, eso no bueno, es, que es puro y y, es, y, ha, y ha sido muy eh, muy malo en el mundo eh, seguir esa idea, no, porque en realidad qué es lo que todos los gobiernos eh, es es un argumento fundamental para el gobernante cuando el, el gobernante quiere gastar plata dice bueno vamos a poner eh, yo les contaba no la, la la campaña electoral de, de Alberto Fernández, el actual presidente, fue vamos a poner bolsillo, eh, dinero en el bolsillo de la gente. Eh, y con eso ganó las elecciones. Y afortunadamente, bueno, hoy estamos viendo la inflación que hay. El punto es que la, eh, el crecimiento económico no se da con emisión monetaria. No, no, se no, da, no, sí. no me refería a ah. que, que ver así, sino que cuando hay crecimiento económico no, sí, no. se requiere más dinero. Se requiere más dinero. Y entonces, al requerir más dinero, puedes tener el sistema de patrón que, te, que empieza a ser regresivo. Sí. El, el, el sistema de, de, de, de día que te permite más. Claro, por eso es que el otro día hablábamos en un momento si sí, hoy podría volverse a establecer el patrón oro. El problema de poner el patrón oro hoy en el mundo, tal vez en algún país sí podría pero ponerlo en el mundo, es que el oro no alcanza para el nivel de crecimiento del Producto Bruto del mundo. Entonces este, tendrían un faltante de dinero. Exacto, entonces es un problema. Que en, en realidad en Europa lo que salvó el patrón oro fue que vino el, el oro de, de América. Pero eso tiene límites, porque si entra demasiado oro, tenés inflación. Sí, pero yo creo que el problema entonces de la inflación no solamente es que el gobierno lo tenga. Cualquiera crea, podría causar inflación sí. si no se maneja bien. Yo creo sí. que eso, eso tenemos que tenerlo claro. Eso, eso está clarísimo. El, el punto es que hoy por hoy el único que emite moneda es el gobierno. Por eso yo me enfoco en, en este sistema de neo -fiat. Podría Hay un capítulo sobre cómo se genera la inflación en sistemas de, de patrón mercancía, pero el, el problema... O por lo menos el, el interés mío en este trabajo era concentrarme en este robo institucionalizado que es la inflación en... Pero con tu legislación, ¿tú no crees que les pones una, una mano, una, un freno de mano ineludible? Que, que no permite que, que ni aunque quisieras hacerlo bien, no podrías hacerlo. Porque ya tienes, de hecho, yo creo que tu idea de legislación posiblemente sería contra el mercado. Porque imagínate que... Que, que, yo entiendo por qué lo quieres hacer, pero pudiera ser que tu legislación estuviera eh, entorpeciendo la posibilidad de que realmente el mercado funcionara. Te explico por qué creo que no. De todos modos, partimos de un problema. En la medida en que, nuevamente, el dinero sea un monopolio estatal de pedazos de papel, no hay ninguna solución que sea perfecta. Exacto, pero el problema es que eh, donde... sí. ¿Por qué... Más o menos, más o menos. ¿Por qué... ¿Por qué existe en Guatemala? ¿Por qué en Guatemala existe inflación y no tenemos esas cosas que existen en otros países? Pero en Guatemala tienen el monopolio, de la, lo, lo acaba de leer él, el único que puede emitir dinero en Guatemala es el gobierno. Es moneda nacional. Sí. No quiere decir de moneda privada. No, pero el, convengamos en que el grueso de la gente en Guatemala sigue haciendo sus transacciones en quetzales. O sea, que haya un sector de gente que... Pueda operar con dólares o con bitcoins o lo que fuere y abstraerse de ese problema, es que está bien, pero es un sector. El, salimos acá y la gente está comprando y vendiendo con quetzales y está usando dinero que se lo devalúan todos los días. Entonces, ese es el, el problema que hay en Guatemala. Ese problema creo que se resuelve con un empresario. Un empresario que necesita <coughs> en Guatemala el eh, oro, por ejemplo. Uh -huh. Que compre el oro que sale de las minas de Guatemala y lo tenga en su banco, si quisiéramos tener un sistema de patrón, o que un banco privado emita dinero. Sí. en Guatemala sería legal si permitido? Sí. va uh, no No, no, no, no que... en realidad, emitir dinero, vimos que no está permitido. Pero sí podría circular otras monedas, e incluso alguien fuera de Guatemala invertirse una moneda y traerla a Guatemala, de oro, por ejemplo. El miedo mío, les, les voy a ser sinceros, eh, porque esto de haber vivido en Argentina tantos años, eh, es que el día de mañana el siguiente paso, hoy ya el, le dije, son leones que probaron sangre humana, el primer paso ya lo, lo cubrieron, que fue saltarse las limitaciones a la emisión. El siguiente paso que no sea eh, eliminar la competencia de monedas y fijarles, porque es una ley, no está en la Constitución tampoco, entonces hay que, hay que ser cuidadosos, porque si uno empieza a tirar de la cuerda con eso, mañana en el Congreso, así como dijeron, bueno, lo aprobó el presupuesto, eh, podemos emitir lo que querramos, mañana va a decir, bueno, pero ¿por qué van a usar dólares y, y, y bitcoins y oro que solamente usen quetzales? Porque nosotros los podemos controlar. Eh, ustedes viven, han vivido en un paraíso durante mucho tiempo, desde el punto de vista monetario, sigue siéndolo si logran sortear este problema de la, de la pandemia y de la excusa para emitir dinero y volver a lo que era hace dos años atrás. Pero el mundo está lleno de ejemplos donde estos paraísos se les terminan de un día para el otro. Porque para el Congreso es muy fácil, se juntan, dictan una ley y, se acabó la y te imponen el curso forzoso. Te agregan un articulito en el Código Civil... Eh, cualquier obligación puede ser cancelada en quetzales, solo podrá ser cancelada en quetzales. Se acabó el curso, le damos la competencia de moneda. Entonces es una pelea muy difícil, en la cual obviamente estamos de acuerdo que la única solución posible es quitar al estado de la moneda y que haya competencia absoluta y que la moneda sea lo que la gente quiera que sea. Pero para, eh, para ese día estamos muy lejos todavía. Ojalá que llegue. Y mientras tanto estamos peleando en un mundo donde, al contrario, el gobierno no es que cada vez quiere liberar más el mercado, sino que cada vez lo quiere restringir más, porque se dan cuenta que eso les da poder. Manejar la moneda le da mucho poder a los gobiernos. Entonces, todo lo que se pueda hacer para ponerle límites me parece que es importante. Entonces, vayamos, porque no me quiero quedar sin tiempo, y ya no queda mucho, vayamos al, al punto concreto que es la propuesta que, como les dije al principio, es una propuesta inicial para discutir, pero que, digamos, como punto de partida, una discusión para cambiarle todo lo que sea de cambiar, podría llegar a servir. Primero, modificaciones extrapenales necesarias. Primero, hay que establecer por el principio de legalidad realmente cuánto puede emitir y cuánto no. Y... Um, establecerle esta, estas, eh, en una ley especial, o en la ley orgánica del Banco Central, eh, con claridad ese, ese límite a sus facultades, y yo le agrego una pena para el caso en que las La acción típica del delito que yo propongo, esto es, que, ¿cuál es la, la conducta que debería ser castigada? Básicamente yo pienso en dos conductas. Una, la del funcionario del Banco Central, autoridad eh, facultada para emitir dinero, que ordena o autoriza la, eh, la emisión en exceso al límite legal establecido. O sea, el impuesto el límite, la autoridad que tiene que emitir, si ordena que se emita más allá del límite, está cometiendo el delito. Y como, porque en realidad la inflación tiene dos tramos, porque si el Banco Central emite el dinero y lo guarda en una bóveda y nunca más lo saca de ahí, no tiene ningún efecto, simplemente habrá gastado plata emitiendo billetes. Lo que hace falta es ponerlo a circular, entonces la otra parte de la acción es el funcionario del gobierno o, o aquel que recibe el dinero y lo pone a funcionar a sabiendas de que es un, de su origen ilegal. Entonces yo sé que vos emitiste de más, fundamentalmente va a ser el poder ejecutivo pidiéndole al Banco Central necesito financiamiento, entonces yo sé que vos emitiste de más para financiarme y estoy usando el dinero para gastarlo también incurre en el mismo delito el funcionario, o particular, porque el Banco Central puede distribuirle dinero, o no sé cómo serán los canales, un banquero, por ejemplo, que recibe dinero espurio, sabiendo que es espurio y no obstante lo pone a circular, caería dentro del mismo delito. Por lo tanto, los sujetos activos son los funcionarios del Banco Central con poder para tomar la decisión de emitir, y los funcionarios de los otros poderes o particulares que tengan la eh, posibilidad de recibir el dinero y ponerlo a circular conociendo el, el origen espurio. Sí. ¿Ese recibir no incluiría no los sueldos? Es decir, si alguien recibe su sueldo y es empleado de gobierno, ¿y sabe que Bueno, eh, ahí vos tenés que fijar un, un, un límite. ¿no? Normalmente el empleado público no sabe de dónde sale. Todos sospechamos, bueno, sabemos que vienen de algún ingreso al Estado, pero uno no se pone a preguntar a ver de dónde salió esta plata. Si hubiera alguien, por eso por ejemplo, yo no lo puse acá, pero lo puse en el libro, por ejemplo, ¿qué pasa con los empleados que emiten el dinero? Esos son, porque en realidad son los que hacen el dinero, Digo, fue una, una parte fundamental, pero normalmente los que hacen el dinero reciben la orden, de quien le puede dar la orden legítima de hacer, y no se preguntan si está dentro o no de los límites. A menos que sí sepan que, se, que están contribuyendo a emitir dinero espurio y eh, en ese caso tienen una forma de participación. Con el caso de los que reciben el dinero del Estado podría ocurrir lo mismo. Yo no lo pensé, pero, pero ahora que lo decís es, es, es claro. O sea, puede haber connivencia. El Estado recibe dinero espurio y se lo paga un proveedor. ¿Los maestros? Claro. Claro, o, o más, más claro, si no querés ponerlo en sueldos, ponelo en proveedores. Eh, el Estado tiene una deuda porque yo construí una carretera o lo que fuere y no tiene con qué pagarme. Me dice, bueno, yo voy a emitir plata y te la voy a dar. Y yo la recibí, sabiendo que, eh, que era ilegal. Bueno, ahí Hay... también que el límite técnico o sea 100 millones por y 102 millones? ¿Qué, ¿Qué evidente es el que ya se pasó del límite y empieza a abandonar? Bueno, esos son, esos son problemas de prueba. Eh, en definitiva, el, el, el, el derecho penal también, lo llamamos, los jueces penales, se manejan con prudencia. Obviamente, si el límite fueran 100 y vos imprimiste 101, 102, podrá tener justificativo o no, dependerá del caso, de las explicaciones que se den y todo lo demás. Podrás decir, bueno tenés un, un déficit de 2 millones para la próxima vez. O sea, el año que viene vas a poder emitir 2 millones menos porque esta vez te pasaste. ¿Qué dice? ¿Cuánto es? ¿Aprobado? Dice el billete? ¿Qué, qué dice? Dice el Aprobación del 28 de octubre de Ah, claro. Ahí es la autoridad del Banco Central que dijo emitan estos billetes. Lo cual es muy honesto eso. En casi ninguna parte del mundo te, te dicen... Antes los billetes norteamericanos lo decían Ahora creo que ya no lo dicen más, eh, pero decía, es pero lógico. Es más, los billetes norteamericanos salían con la firma del, del secretario del Tesoro o, o de la Reserva Federal, no sé cuál de los dos, que era el que eh, eh, de algún modo avalaba la, la creación del billete. ¿El número? Sí, Sí, eso sí. El elemento subjetivo, ¿no? porque obviamente todos los delitos tienen una intención, una intención o sea, son actos dolosos en este caso, difícilmente podría haber una, una figura culposa de este tipo, pero sí son delitos dolosos, con lo cual hay que probar el dolo. ¿Y cuál es el dolo que hay que probar en esta figura? Eh, como la acción consiste en disponer la emisión puesta y puesta en circulación de dinero por encima de los límites establecidos, el dolo exigido es el de querer producir tal emisión impuesta en circulación. No importan otras intencionalidades distintas. ¿no? Si, no importa si lo emití para financiar al gobierno, si lo emití porque me dieron una coima para que lo hiciera, o por el motivo que fuere, o porque me los quería guardar yo. Objetivamente, el dolo que se requiere es el dolo de emitir por encima de la autorización. Lo cual despeja muchos problemas de prueba, ¿no? porque finalmente es mucho más fácil de probar eh, esta idea de que, bueno, vos tenías un límite, vos sos el que dispone la emisión, con lo cual si hay alguien que sabe cuánto emites emite sos vos, vos sos técnico y por lo tanto no podés decir que se me equivoqué o, o, o, o pensé otra cosa. Es decir, tenías un límite, pasaste el límite, adrede, y por lo tanto, sin importar cuáles fueran tus intenciones secundarias, ya cometiste el delito. Por eso, en el caso del funcionario, se requerirá que sepa que eh, su orden de emitir dinero excede el límite legal. En el caso del que pone a circular el dinero, tiene que saber que es producto de una emisión ilegal y así todo lo pone a circular. Eh, y por eso queda fuera toda otra ponderación. ¿Qué penas debería tener esta figura? Por lo pronto, pena de prisión, que es la que tienen casi todos los delitos en el Código Penal, creo que debería ser una pena alta de prisión por distintos eh, motivos. Primero, por la gravedad, o sea, eh, distorsionar el valor del dinero con lo que todo el mundo está teniendo tratos es un hecho muy grave. Segundo, por la calidad del que comete el delito, es decir, es un funcionario que está preparado para eso, que lo pusieron en ese cargo porque tiene experiencia en el mercado monetario eh, y por lo tanto tiene que saber que no puede traspasar ciertos límites y el dolo, que, digamos, su temeridad al, al, al traspasar eh, dolosamente esos límites es un hecho muy grave. Desde el punto de vista preventivo general, ustedes saben, el derecho penal además da in, eh, señales, no es decir, bueno, si vos robaste va a pasar lo que le pasó a él, que fue a la cárcel. O, ya estuviste en la cárcel una vez, si volvés a robar, vas a ir a la cárcel. O sea, el, el derecho penal es como una especie de recordatorio al resto de la gente y al mismo delincuente de que si comete un delito va, va, va a tener una consecuencia grave. Y desde el punto de vista preventivo general es importante porque los incentivos que puede tener el funcionario para emitir ilegalmente pueden ser muy altos. Está manejando mucho dinero, por lo tanto o le van a ofrecer un cargo público altísimo, o le van a ofrecer una coima de muchísima plata. O sea, las posibilidades de incentivos para cometer el delito pueden ser altos, y por lo tanto la pena debería ser alta. Yo recuerdo siempre con este tema, eh, en los años 80 había una logia mafiosa en Italia, p propaganda Due, y el jefe era Alicio Gelli, y lo detienen. Habían hecho malversaciones en toda Europa y lo detienen en Suiza. Y el hombre estaba en una cárcel de Suiza y se escapó de la cárcel de Suiza con la ayuda de un carcelero. Obviamente al carcelero lo detuvieron, lo sometieron a proceso, lo condenaron a cuatro años de prisión en una cárcel de Suiza ¿no? que tenía masajista, espada este, y todo lo que necesitara y que seguramente a los dos años y medio salió con libertad condicional y probablemente lo estaba esperando una cuenta numerada en Suiza con un montón de plata. De modo que, como los incentivos para cometer este delito son muy altos, eh, la pena debería también tener cierta, cierto valor. Una pena breve, leve, de, de, de una pena que incluso pudiera ser dejada en suspenso, no genera eh, prevención. El tipo, si le van a pagar para que haga eso tendrá una pena en suspenso y, y nada más. Luego, como pena accesoria, la inhabilitación absoluta, que en, en, en derecho argentino, inhabilitación absoluta es la pérdida de empleos públicos, no poder ser empleado público en el futuro, pierde los derechos políticos, no puede ni votar ni ser candidato y si tenía algún beneficio por el hecho de su trabajo con el Estado anterior, eh, lo pierde también. Eh, yo le, le, le impondría una pena accesoria de multa, que si bien, eh, obviamente, si esto se descubre, normalmente lo bueno de un tipo penal de, de esta naturaleza es que probablemente se va a descubrir antes de que el dinero espurio se ponga a circular. Alguien lo va a notar, deberían haber alarmas de esto, y, y, y en una de esas eh, se puede impedir el mal a tiempo, pero de todos modos yo creo que una multa como sanción penal sería importante como un castigo adicional. Pero también bueno, la sentencia debería disponer el decomiso y destrucción del dinero que se emitió, que, que no debería haberse emitido, y también debería ordenar que los abogados del Estado le inicie acciones civiles, porque en realidad emitir todo ese dinero y luego destruirlo tiene un costo y ese costo lo debería pagar el que ordenó su producción, cosa que en general no sucede. No sé si en Guatemala, en Argentina, se persigue a los funcionarios públicos, se los condena, pero después no vienen las, las acciones civiles para que pague los daños y perjuicios que ocasionó. No, no suele ocurrir, y yo creo que esto debería suceder. Esa destrucción del dinero, ¿El dinero entró en circulación, ¿A qué no va a ser Bueno, obviamente, a ver, primero, ahí el tema de que, qué pasa si el dinero entró en circulación es una complicación, porque ¿cómo lo sacás de circulación? Eh, Podés decir, bueno, entró en circulación, lo tomo como, eh, como a cuenta de emisiones futuras, porque en realidad, ¿cómo haces para sacar dinero que ya está circulando, que ya pasó por siete personas y y el que lo tiene, no tiene ninguna idea de que era producto de un hecho ilegal. Entonces vos podrías, una forma de solucionar esto es decir, bueno, se emitió tanto de más eh, y si entró a circular tanto de más, eh, ese tanto de más lo dejamos circular, pero cuando se emita la próxima vez hay que emitir ese tanto menos porque ya está circulando. Podría ser una solución, se pueden buscar otras. Por eso lo importante es tratar de tener los mecanismos necesarios para poder detectar la emisión sin respaldo antes de que el dinero se ponga a circular. Para el, para el, eh, como lo dijimos, lo dije muy rápido, para el funcionario del Banco Central el delito se consuma con la orden de emitirlo. Para el funcionario que lo pone a circular, hace falta que lo ponga a circular. Pero el funcionario del Banco Central que ordenó, emitan tanto dinero y se pasó de la línea, en definitiva, eh, eh, ya debería, debería responder. Y lo ideal sería tener mecanismos institucionales como para detectar eso antes de que el dinero efectivamente salga a circular. Ahora, una vez que salió a circular, habrá que ver qué hacemos. Yo creo que una solución práctica podría ser... Bueno, lo que, entró, lo, que, lo que no se pudo rescatar a tiempo, que circule, y, pero eso lo, lo tomamos a cuenta de futuras emisiones. ¿no? Capaz que haya una mejor solución, pero esa podría ser. Entonces, el tipo penal que yo propongo es, y se impondrá una pena de 3 a 10 años de prisión en habilitación absoluta, por el doble del tiempo de la condena a prisión, y multa de, bueno, de 3 a 30 millones de pesos, ahí habrá que poner, al funcionario del Banco Central que ordenare o autorizare la emisión de moneda de curso legal en la República en cantidad superior a la autorizada legalmente. Muy, digamos, lavado el, el artículo. En la misma pena incurrirán los funcionarios públicos que recibieren o pusieran en circulación dicha moneda por cualquier medio, conociendo o debiendo conocer su origen espurio. Ahí funcionario público se podría directamente reemplazar por personas, porque podrían ser funcionarios públicos o particulares también. La sentencia que declare a la emisión ilegal de dinero deberá disponer su decomiso y posterior destrucción. Una vez firme la condena penal, los representantes legales del Estado deberán promover las acciones civiles respecto de todos los condenados en forma solidaria para resarcir los gastos y robados al Estado por la impresión de dinero ilegalmente producido y su posterior destrucción. Ese es el tipo penal, ese es la, la, el modelo. A partir de ese modelo se pueden discutir todas las modificaciones que se les puedan imaginar y sería, me encantaría que algún día el Congreso se reuniera para discutir cómo meter presos a sus proveedores de dinero. sí bueno, solo pienso que faltaría ahí, cuando usted nos explicaba las tres consecuencias de la inflación, ¿verdad? La económica, la de la mala administración, la destrucción de la fe pública. Así como hay una, una persecución civil, una acción civil, debería haber también una iniciativa, ¿eh? porque destruyó la fe, la fe pública. Sí. destruyó la, la, la, son, la, la credibilidad del Banco de Guatemala. Todo sí, yo esto lo hice pensando en la legislación argentina, que tiene dos particularidades. Primero, cuando pongo la inhabilitación absoluta ahí automáticamente está perdiendo todo cargo público y hasta los derechos políticos. Y además, eh, la condena, por un principio general de, de la ley penal argentina, eh, toda condena a un funcionario público, automáticamente eh, significa, por un delito doloso, significa automáticamente la pérdida del cargo, la pérdida de los, del sueldo, la pérdida de beneficios que pudiera tener como funcionario, como jubilaciones, o cuestiones por el estilo, eh, todo, todas esas ventajas que puede tener como funcionario, las pierde también. Por eso yo no lo puse en el tipo porque digamos, pensaba un poco en el Código Argentino, pero se puede hacer la aclaración. No veo acá por supuesto que es propuesta, pero el Estado también tiene responsabilidad en todo esto, ¿no? Bueno, depende, porque ahí tendríamos que empezar a discutir en un juicio penal, si esto lo hizo para beneficiar al Estado o, y, si, y si algún funcionario del Estado, porque además el problema es que los bancos centrales normalmente son independientes del Estado y uno quiere que sean independientes, con lo cual, ¿qué funcionario del Estado podría ser responsable? Y tendríamos que probar además que lo sabía y que no hizo nada. Entonces, eh, no me quise meter con la responsabilidad del Estado, sin perjuicio de que si uno puede probar que hubo algún funcionario del Estado que, por ejemplo, lo instigó. Ahí hay la figura de la instigación, es genérica y sirve para todos los delitos. Si vino al ministro de Economía y le digo, necesito tanto dinero para, para pagar los sueldos de este mes, emitime tanta plata, ahí ya es una forma de participación criminal. Y eso ni siquiera hace falta que esté en el tipo penal, porque es una forma de instigación. Eh, pero se podría hacer una aclaración también sobre... Para la responsabilidad del Estado, sino del Banco de Guatemala también, ¿no? Porque, digamos, si son empleados del Banco de Guatemala, eh, el patrón también sí. cada vez ser responsable de... Sí, a mí esas cosas de la responsabilidad de las instituciones o del Estado, muchos no me gustan porque, en definitiva, el Estado no existe ni tiene dinero. Es decir, los que van a pagar son los contribuyentes. De modo que cada vez que el Estado es condenado a algo, los gobernantes se matan de risa porque de ellos no sale un centavo, y los contribuyentes van a tener que pagar más impuestos para pagar las demandas contra el Estado que alguien hace. Y en realidad es claro que, además, el, el derecho penal en general, ahora ya no tanto, pero en general es un derecho eh, de culpabilidad personal. Entonces, hay, hay, tiene que ver con los actos de las personas. Luego, en, en el ámbito civil, si alguien se ve... Perjudicado por un acto del Estado, podrá demandar al Estado civilmente. Pero en el campo penal me parece que tiene que ver con las personas que, que llevan a cabo esto. No, no habías hablado sobre el, los autores intelectuales y materiales. No tocaste ese tema. Los autores intelectuales y materiales. Bueno, es que en definitiva, nuevamente, si eh, el responsable es el que tiene el poder de, de ordenar la emisión de dinero. Si hay un si hay un intelectual podríamos claro bueno ojalá pudiéramos juzgarlo a Keynes pero hay muchos keynesianos a los que podríamos juzgar pero un autor intelectual podría ser coautor yo no lo puse pero digamos no hace falta ponerlo en la ley pero sí en la explicación estaría bueno aclararlo otras personas que coayuden Sí, pero ahí, ahí rigen los principios generales del, del derecho penal. A las personas, digamos, las compañías que imprimen lo, lo, las monedas de, de la RU y todo eso. Por, eso? por eso digo, en la medida en que sepan que están contribuyendo a imprimir moneda en exceso, ellos pueden ser partícipes, eso sí está aclarado. Y entonces, normas complementarias, para sustituir esa de que tendrá que ver cuál es la cantidad razonable, también, tómenlo con pinzas. El Banco Central solo podrá disponer la emisión de dinero de curso legal en el país en los casos en que deba reemplazarse billetes en mal estado cuya destrucción se disponga o cuando pueda justificar la necesidad de inyección de dinero en el mercado sobre la base de un sostenido crecimiento de producción de bienes y servicios debidamente acreditado. En este último caso, la cantidad de dinero circulante no podrá ampliarse anualmente por encima del incremento real del Producto Bruto Interno en el último año. Y tampoco podrá superar, en el mismo periodo, yo puse el 3. Eh, Kane, eh, Friedman habla entre el 3 y el 5 del total circulante, aunque el incremento del PBI fuese mayor. O sea, le pongo doble cerrojo. No puede imprimir más que el PBI, pero si de repente el PBI un año creció al 8 o 10%, no me imprima un 10% de dinero. Imprima me da hasta, digamos, 5 o, o 3 o 4, que, que es más o menos lo el promedio de crecimiento de Producto Bruto pero hasta ahí porque el problema es que en economías que además tampoco son muy estables un año crece el 8 y el siguiente crece el 1 entonces si yo imprimí el 8 el año pasado ahora tengo un problema entonces eh, ese doble cerrojo me pareció que además es objetivo ningún funcionario del Banco Central se puede equivocar porque, a ver puede haber discusiones sobre cuánto creció el PBI. Entonces van a decir, bueno, según mi cálculo tanto, según mi cálculo tanto. Eso nos puede generar un problema el primer año, porque una vez que ustedes dijeron el PBI creció tanto y la regla para medir el crecimiento es esta, cada año tendrán que usar la misma regla para calcular el PBI y no tienen más problema. Y en cuanto a la cantidad de circulante, por eso yo creo que Friedman usó ese criterio, no hay, casi no hay que hacer cuentas, y bueno, circula tanto dinero, le agregamos un 3%, un 4%, que es lo que calculamos, que aproximadamente puede crecer el PBI, y evitamos las discusiones de cuánto creció el PBI este año. Eh, y bueno, y el resto pongo pongo por las dudas, ¿no? que el resto de la eh, normativa que organiza las funciones y facultades vinculadas con la emisión y puesta en circulación de dinero, deben adecuarse a lo dispuesto en este artículo. Después, garantizar la competencia de monedas, que eso también es fundamental. Que, eh, porque la competencia de monedas resuelve dos problemas. Uno, el de la desconfianza que aún pueda existir en la moneda eh, legal. Y otro, el problema que vos planteabas. ponerle que nos quedamos con poco dinero. Bueno, usamos otras monedas y resolvemos el problema. Entonces, este, bueno... Nos quedaron cortos los quetzales porque la economía creció un montón. Hacemos acuerdos en dólares, en oro, en bitcoins o en lo que fuere. Y finalmente la misma restricción que ya tienen, que parece excelente, sobre que no pueden financiar al gobierno ni comprarle bonos al gobierno, que está muy bien. Básicamente esa es la propuesta, eh, es un tema que da para discutir muchísimo. Cada uno de, las, de los puntos que, que, que discutimos daría para un seminario específico. Pero la idea, como les decía, es... Yo tengo en claro que la solución real del problema es quitar al estado de la moneda, que la moneda compita libremente, que la emita quien la quiere emitir, y que la gente decida qué moneda quiere usar y qué moneda no. Pero también soy consciente de que eso probablemente tarde mucho en suceder, si sucede algún día. Y mientras tanto, cuanto más límites le podamos poner al gobierno para que no se exceda en esta función que tiene, y cuanto más podamos abrir el mercado monetario, ¿no? que ese es, creo que es la contrapartida importante. Porque, digo, en Guatemala no hubiese sido tan eh, eficiente la limitación, el cerrojo que tiene la Constitución, si al mismo tiempo no hubieran tenido eh, la, la libertad cambiaria, o sea... Que, que el dinero no sea de curso forzoso, sino que puedan usar otras monedas. Porque eso siempre es un fiel para competir. El quetzal está compitiendo permanentemente con las otras monedas. Si ustedes le eliminan el, la, la competencia de monedas y le ponen el curso forzoso e impiden el mercado de, de dinero, ahí tienen un, el problema terrible, porque no tienen con qué comparar el quetzal. Y están obligados a usar eso. Y si encima el gobierno lo puede manejar en cuanto a la cantidad, están, están en Argentina. Con esta emisión nueva que hace el Banco de Guatemala bajo esta, bajo esta ley, ¿no? ¿Y ¿cómo hace para poner la circulación? ¿Tornando préstamos, préstamos? Bueno, ese es un tema curioso porque yo como abogado no, no me metí demasiado a, a ver cómo circula. Pues es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿no? El, el Banco Central emite... Y emite porque considera que por política simplemente por política monetaria, por cuestiones técnicas, el mercado necesita dinero y lo emite. ¿A quién se lo da? Porque, porque se lo, normalmente lo termina recibiendo el Estado por algún lado, o los bancos, y lo dan en créditos o lo que fuere, pero les está regalando dinero, en definitiva. Eh, ¿Cómo encontrar un buen mecanismo para que el dinero nuevo circule sin terminar beneficiando a alguien o perjudicando a alguien. Ese es un punto que yo no lo quise tocar porque no lo tengo claro, pero es algo que habría que estudiarlo, ¿no? Es decir, ¿cuál sería una buena forma, además de todas las limitaciones de las que hablamos, de que el Banco Central, cuando pone a circular dinero nuevo, lo haga por un mecanismo que no genere estas eh, avivadas de los gobiernos o de los bancos de poder tener ese dinero y usarlo, ¿no?